La línea de comunicación política es un, un énfasis que se le da tanto a los pregrados de comunicación y ciencias políticas para darle a los estudiantes herramientas de entender el poder político y la relación con los ciudadanos, una relación que pasó de ser de, de dependencia a interdependencia. Nuestros estudiantes, con esta línea de énfasis, podrán desempeñarse como consultores políticos, asesores en campañas electorales y en gobiernos, pero también podrán trabajar al, al lado de ONGs, eh, en educación y todos aquellos que trabajen lo público y la relación con lo privado y ser mediadores en una sociedad que cada día necesita quien solucione y quien intervenga en los conflictos de, eh, humanos.